La enseñanza es más que impartir clases y conocimientos. Amparados en este principio, se evalúa el trabajo realizado en el sector educacional en Granma en el 2022 y las proyecciones del actual curso. La provincia mantiene la condición de destacada con la cobertura docente al 99% y el empleo de alternativas como el uso de estudiantes universitarios. ...se destaca en los resultados en concursos, el ingreso a la universidad... ...100% de aprobados en preuniversitarios, la incorporación a carreras pedagógicas... ...no obstante, es necesario trabajar más con el diagnóstico de los alumnos... ...las asignaturas como física y matemática tienen las mayores dificultades... ...los presentes ponderaron la importancia del trabajo en red... ...con los diferentes actores de la comunidad dinamizar las propuestas de proyectos desde lo local, potenciar actividades culturales y deportivas. Es la hora ya de empezar a hacer más muchas cosas que nosotros hacíamos de movimiento, de presencialidad, de unirnos en busca de la unión para buscar resultados de trabajo con las familias. Nosotros podemos generar un movimiento cuando hacemos el movimiento a interno del deporte cuando movilizamos a la gente en función de una competencia sana, buscando calidad, superamos a sí mismo entre grupos, entre grados, entre escuelas de un consejo popular, entre escuelas de varios niveles educativos, y hasta a nivel del municipio cuando organizamos unas actividades que si bien no le podemos llegar a todo el mundo, a lo mejor que si bien son no por todos, podemos llegar entonces a todos que participen en una competencia municipal, en un concurso, en un evento. Las acciones para el actual año mantienen la calidad de todo el proceso docente educativo, prioridad a escuelas rurales y del plan turquino, atención a la cobertura pedagógica y la superación constante del personal. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.